Hola amigos del canal, hoy vamos a probar Pesadilla Nocturna, un juego en el que llegamos a casa y tenemos que hacer nuestras tareas cuando todo pega un giro inesperado, eso dice la publicidad. Así que lo jugamos, ponte los cascos y disfruta. ¡A por él! <risa> Comenzamos. Aquí en un bosque, en una carretera sin salida, y vamos, pues, hacia el único camino que hay. Por ahora vamos a seguir la carretera. Esto será cuidado con los animales, con los patos, con los patos. Y aquí se nos divide la carretera. ¡Anda! Y ahora ¿para dónde vamos? Vamos para acá. Podemos entrar por los árboles, ¿no? como cómo apareció esa casa desde la sombra. Esta no es mi casa. Vale, pues vámonos. Por ahora no puede correr. Estoy pulsando la tecla que suele usarse para correr. La mayúscula. Y... Y no. Eh, por ahí ha pasado algo. Bueno. Aparece nuestra casa y nuestra casa está en una carretera faltada. Hay otra casa faltada, pero no hay ni salida ni entrada. Estupendo. Punto en contra. Objetivo. Vamos a casa. Las puertas para afuera, lógicamente, para pegarnos en las narices. Y esto. Hay que abrir las dos. Y ahora las cierro. Vale, pues las cierro. La luz. ¿Estamos en casa? Bueno, pues... <risa> <risa> Hemos comido y ha pegado un eructo el... nota que ya... bueno, sería... Pues, que se puede hacer en una casa? En la tele y al dormitorio... Ah, nos lo dice arriba. Encontrar el... el, el control remoto de la tele. A ver, ¿dónde estará? Bueno, debería estar por aquí, ¿no? por aquí. En el baño no creo que esté. Pues sí, estaba en el baño. Tercero, come. ¿Ya hemos comido? Eh... en el frigorífico. Vale, nos hemos puesto una hamburguesa y un perrito. Y ahora vemos la tele. Se ha escapado un hombre malo y lógicamente se ha metido en el bosque que está al lado nuestro. Vale, perfecto. Que mantengamos silencio y, y tal. Pero nos dice vos que vayamos al exterior a chequear. Vamos a ver. Por aquí no hay nada. Pues vamos. Para la otra casa no tiene... ¡Hostias! ¡Corre! ¿Pero hacia dónde? ¿Y por qué? Ya. ¡Ah! ¿No ha comido un bicho! ¡Y ya está! Bueno, vamos a repetirlo. vale. vale, vale, vale. vale. vale. Vamos, hemos visto la tele y vamos a probar otra vez afuera. Vamos a ver, a ver dónde hay ¡Eh! que ir. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero ¡Pues si la carretera no tiene final! Nos mata el bicho de todas maneras. Al final nos mata el bicho de todas maneras. No hay nada que hacer. En la tele nos avisaron de que había un monstruo. Nosotros hemos salido a chequear. ¡Corre, corre, corre! Pero no. Bueno, pues el juego nos deja así, como a medias, ¿no? Nos mata y ya está, no sabemos qué, qué pasa, ni qué ocurre, ni por qué las calles no tienen salida Un poco simple Ya la nota que le he puesto, pues ahí la habéis visto, un suspenso eh, Pongo pocos, pero lo he puesto Y bueno, ya que estoy, mmm, quiero darle publicidad a mi canal de juegos retro Que se llama Ya no juego más retro, sale aquí aquí o aquí, no lo sé, sale ahí y con esto me despido a ver si encontramos juegos mejores porque hay de todo, así que hasta la próxima y gracias por ver el vídeo